Hola, buenos días, hermano. ¿Cómo se llama? Marcos Hipólito Villa. Marcos, hermano, cuéntame, ¿tú qué condición médica tenías? Yo tenía una, una condición médica súper pesada porque la verdad que en el tiempo no sabía lo y ni conocía lo que eran las cosas vegetales como por decir la, la zorrilla. Que gracias a ti y a Dios me estoy sintiendo ya de maravilla con, tomando este, este medicamento. ¿Y ¿qué, pro pro qué problema tenías? la cuestión del azúcar, tenía 580 que me era. entonces gracias a la zorrilla me estoy... ¿en cuánto cuenta? ahora? ya tengo ya más de un año y pico tengo que estoy tomando esta zorrilla ¿el té? sí, y eh, eh, en agüita, brebaje, todas esas cosas ¿al sintiendo... cuánto tiempo que empezaste a tomar viste una diferencia? Y como a los dos meses ya, tuve ya diferencia, ya te iba bajando, todas cosa y no se, no sé, ya antes sentía dolores de las piernas, se me desdormían y gracias a la zorrilla estoy sintiéndome ya mucho mejor y a los dos meses, ¿qué cambio viste en tu salud? Vi que ya no había cuestiones de la azúcar elevada ni ningún... ¿A cuánto o sea, estaba? La tenía solamente a 80 y 90 ¿A los dos meses? Sí, Claro, sí, porque me bajó bastante ¿Y al principio en cuánto estaba? Tenía en 500, a veces 200, a veces 300 Era bastante alta ¿Y te bajó como 80, 90 sí, a dos eso, meses de la zorrilla? Ya la tengo en 100, 105 la Ahora está en 100, 105 Y ahora que ya estás regularizado en la azúcar Ya no tienes... Problemas de, de circulación, no, ya nada, estoy normalmente. La piel me mejor, normal, claro, exactamente la tengo muy normalmente. Me siento contento con el medicamento que tú me diste, Francisco. Y de vez en cuando, ahora acá, cuánto tiempo la tomas? como para mantenerte, sí, manteniéndome, la tomo cada semana, sí, pero de repente me tomo más seguido porque, como agüita de pasto, la tomo también. Que es lo medicinal que hay para, bueno, ayudarme. Perfección. Para mantenerse la, el azúcar, lo, lo, el porcentaje, nada más. Entonces tú puedes decir que el té que tomaste te ayudó sí, algo, a controlar claro, el azúcar. Sí, es algo natural, algo natural. Si alguien desea tomar esto, lo puede hacer con toda confianza, la zorrilla, que eso lo hay en cualquier parte de la ciudad y todo lo que es Guayaquil. Perfecto. Lo pueden tomar y yo mismo se lo recomiendo porque es algo natural para ustedes. Bueno, pues Marcos, gracias, gracias, gracias por tu testimonio. Bendiciones. Sí.